Gracias a toda la información compartida por los desarrolladores, ahora tenemos una mejor idea de lo que encontrarás cuando te adentres en las tenebrosas sombras de Redfall. Así que toma tu collar de ajos y permítanos pisar el acelerador a fondo para hacer más llevadera a la espera de este juego exclusivo que llegará a Xbox Game Pass y PC Game Pass. El grupo, desde Buffy hasta los Belmont, los cazadores de vampiros siempre han sido nuestros personajes favoritos y Redfall seguramente agregará unos cuantos nombres a esa prestigiosa lista. Además de ser cuatro personajes con grandes personalidades, cada uno posee su propio set de habilidades distintivo que puede cambiar totalmente el modo de juego a su alrededor. Jacob es la opción más oscura y melancólica, un habilidoso francotirador que adquirió poderes sobre humanos por un encuentro vampírico previo. Su manto lo vuelve difícil de hallar, ideal para mantenerte fuera de la vista de los enemigos mientras preparas tu disparo. Además, tiene un buen amigo en las alturas. Sí, tenemos un cuervo de mascota que puede enviar a vigilar y detectar enemigos desde arriba. Laila es una intrépida joven científica con una montaña de deudas estudiantiles de las que intentó librarse inscribiéndose a un sombrío experimento. Una decisión financiera cuestionable, pero que le dio poderes psíquicos que le permiten lanzar objetos a su alrededor. Ella viene con todo un arsenal encima, un pad de impulso, una sombrilla que puede absorber los ataques a enemigos y devolvérselos volando. Um, y acerca de su exnovio, bueno, solo digamos que él apesta. Después tenemos a Devinder un criptozólogo e inventor extraordinario, básicamente el elemento que quieres tener a tu lado cuando una situación de vampiro se presenta, y su arsenal de artefactos caseros incluye un teletransportador que puede lanzarse, un arco jabalina capaz de aturdir a los enemigos y una luz negra que puede hacer que los vampiros cercanos sean convertidos en polvo en segundos. Si te quieres poner algo técnico, Devinder es tu elección. Finalmente tenemos a Remy, una brillante ingeniera de combate con un compañero robot, Fribon, que tal y como su nombre lo indica, puede ser enviado para distraer a tus enemigos y darle a Remy una oportunidad de correr y revivir a sus aliados caídos. Y por si todo lo anterior falla, sus cargas de C4 son una gran manera de voltear las probabilidades a tu favor. Cada personaje cuenta con su propio árbol de habilidades, permitiéndote mejorar cada una de ellas así como aspectos como la cantidad de salud y munición, así que a quien sea que elijas de este cuarteto, serás capaz Capaz de convertirlo en una máquina asesina de demonios En menos de lo que canta un gallo O mejor dicho, un murciélago El equipo Sin importar qué personaje elijas Serás capaz de sacar ventaja del variado arsenal Que Redfall pone a tu disposición Para luchar contra los temibles chupasangre en el estilo que solo los Shooter Looter conocen, las armas que te encuentres durante tu viaje vendrán en diferentes niveles de rareza y algunos incluso te ofrecerán mejoras especiales como aturdir a los enemigos más rápido. Con un gran rango de pistolas, escopetas, rifles y mucho más para ofrecer, habrá toneladas y toneladas de experimentación. También puedes personalizar tus armas favoritas, no solo con aspectos modificados que les permiten tener tu toque personal, sino también con algunos accesorios como estacas que te permitirán finiquitar a los vampiros con movimientos que te dejarán pidiendo más. Esas estacas también poseen un muy decente número de modificaciones. Nuestra favorita es la que está hecha con el mástil de una guitarra, sí, así como se oye. De locos, las armas también poseen una variedad de niveles similar al de Borderlands, con clasificaciones generales que incluyen estadísticas como la cadencia de fuego, la velocidad de recarga y el tamaño del cargador. Estas armas que vayas encontrando por ahí tendrán todo tipo de modificaciones añadidas a ellas, ofreciéndote de todo, desde luces ultravioletas hasta miras improvisadas, así que te pasarás todo el juego mejorando y cambiando, encontrando armas que se ajusten a tu estilo o que se adapten mejor a cada nueva situación del juego. Y no, no importa qué tipo de arma sea tu consentida, ten por seguro que cada pistola en el juego se siente tan genial que querrás hacer una carnicería con ella, pues, al ser parte de la familia de Bethesda, Arkane pudo contactar y recibir el consejo de expertos en fabulosos arsenales, como los desarrolladores de Doom, quienes ayudaron a poner todo en su sitio. El mundo La alguna vez tranquila isla de Redfall es el mundo más grande que Arkane ha divisado y está absolutamente repleto de cosas por descubrir, por hacer y por supuesto, por matar. Puede que sea más pequeño que otros mundos abiertos, pero aparentemente es un lugar mucho más denso en su contenido. Sigue teniendo distancias considerables entre punto y punto, pero encontrarás muchas locaciones para explorar a profundidad. No hay vehículos en el juego, así que te encontrarás caminando a todas partes y si no quieres terminar con un par de agujeros de colmillo en tu cuello, es importante saber por dónde andar. Primero que nada existen casas seguras donde podrás curarte y reabastecer tus suministros. Aquí también encontrarás a otros supervivientes, muchos de los cuales te ofrecerán misiones secundarias, claro, si te sientes con ganas de ayudar. Después están las casas no seguras conocidas como nidos. Estos espacios psíquicos son el lugar de un sinfín de chupasangres, y el único modo de eliminarlo o limpiarlos es encontrar el corazón del nido y destruirlo. Cuando lo hagas, todo comenzará a colapsar violentamente, por lo que será mejor decir aquí corrió y salir pronto de ahí limpia suficientes zonas de estos vampíricos seres y desbloquea una buena cantidad de casas seguras en cada vecindario y serás capaz de retomar todo el control retando al líder vampírico local o a un enfrentamiento únicamente toma en cuenta que estos inmortales chupasangre no son poca cosa al menos no lo fue la líder que ya hemos podido ver conocida como la sirena otra cosa que probablemente debas saber es que la isla está gobernada por los dioses vampiro y a ellos no les agrada que estés derribando su régimen no, ni un poquito asesinas suficientes con una estaca y los dioses enviarán a tu ubicación un vampiro ultrapoderoso conocido como la torre aunque este solo puede moverse en línea recta por lo que no debería de ser difícil evadirlo Básicamente, el mundo de Redfall es un lugar totalmente dinámico donde las cosas siempre están en movimiento, el sol sale y se oculta, lo que provoca que cambien los enemigos que te encuentras, los escuadrones militares de Bellwether y las hordas de cultistas están siempre al acecho, de hecho, en ocasiones encontrarás batallando unos a otros, y después están los sobrevivientes que tiemblan ante cualquier amenaza, desesperados porque alguien venga a ayudarlos, o incluso cuatro de esos alguien. Información extra Bien, la buena noticia es que cualquiera de las dos que elijas te permitirá iniciar tu cacería vampírica con acceso al muy bien llamado paquete de cazador de vampiros, que incluye la escopeta Grim Tide, la skin multiarma Vortex y el accesorio destaca Blood Ravager. Y si realmente quieres aportar todo de una buena vez, la edición Bite Black incluye un montón de cosméticos extra, así como el Hero Pass de Redfall dándote acceso inmediato a los próximos dos personajes que se agreguen al juego. Está disponible para ordenar ya mismo y también puedes comprarlo como una mejora al juego base, te dejamos el link en la descripción. Al final de cuentas, no importa que elijas, lo importante es que habrá muchos vampiros por asesinar y una gran y divertida cantidad de maneras de realizarlo. Con este colorido y variado grupo de personajes, una terrorífica variedad de enemigos y una atrapante isla, Redfall luce desde ya como todo un ganador, un juego que debe de estar en tu lista de los más esperados sí o sí. Déjanos saber en los comentarios qué personaje utilizarás tan pronto te unas a la cacería y no olvides de dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de los grandes lanzamientos de Xbox. Oh, y suscríbete si no quieres ser convertido en un chupasangre. ¡Nos vemos! What? <laughs> Psíquicos. Nunca había visto algo así. Este no es el Redfall que recuerdo. Siempre adelante. Nadie ha venido a ayudarte. No hay muerte para nosotros. Nosotros cuatro. Contra la oscuridad Stuttering. Da igual a cuando se Siempre habrá más Deseará ser de los nuestros Lo desearás cuando muera. Black holes. ¿Estás en presencia? ¡El Dios!